Hola, hola. Ahí está. Hola, hola. <risa> Linda, ¿cómo, ¿Cómo estás? día de sol. ¿Cómo? El día tocó, nos tocó un día de sol. Sí, está en sí acá? Sí, eso te iba a preguntar, porque tú estás ahí en, ¿En Batuco. Hay que ver. ¿Dónde es? Yo vivo en Isla de Maipo, cerca de Talagante. Ya, ya, Ah. No, en el cajón. Decís, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Es hacia San Antonio, hacia la costa. Oh, y entonces hay un poquito de clima de... de, de como de... No. No, no hay clima no. de costa. Suma. Es como un microclima, Isla de Maipo. ¿Y está heladito? ¿No, tuve, no tuvieron solo hoy día? Sí, pero súper helado. Ya, ya. Bueno. Ahí se está bueno... Pasando. Ah, ahí están sumándose algunas personas. Sí, ahí se están sumando. Yo creo que vamos a, igual vamos a partir, eh, porque va a quedar grabado, va a quedar en la historia, entonces eh, hay harta gente que está viendo los videos después, eh, así que vamos a simplemente darle y que se vaya a ir sumando la gente de a poquito, en un, en un ratito voy a vamos a poner en pausa la, ¿cómo se llama? La, los comentarios para que se vea tu carita entera y no se, no se vea lleno de letritas. Eh, uh -huh. y, con, y contar, bueno, contar de qué se trata esto, que yo sé que igual es como un poco nervioso porque, porque, vamos, <ríe> porque vamos a hablar de todos los temas que tú conoces, pero que le vamos a dar un giro y que yo te voy a estar ahí preguntando cómo ha sido principalmente tu viaje experiencia con esto, eh, y que es un viaje súper, eh, bueno, es profundo, porque es un tema que es muy sensible igual. Eh, entonces, eh, bueno, explicar que esto está enmarcado dentro de este ciclo de charlas, que son las, las charlas para el encuentro con el, con el maestro, o la maestra interna, eh, que cada uno de nosotros tiene como, eh, bueno, su camino, y parte de las cosas que nosotros hacemos como profesionalmente están muy ligadas a eh, lo que necesitamos como ir descubriendo, ir, ir trabajando, ir todas esas cosas. Entonces, a la vez que hacemos una, una profesión, también hacemos un proceso con esa profesión. Y la maestría que con la que vamos que vamos adquiriendo de alguna manera está muy relacionada al al trabajo, pero también está muy relacionado con el proceso personal, especialmente cuando trabajamos temas como los que tú trabajas ahí. Y en este caso es el tema del piso pélvico, eh, todo lo que está asociado con esa área, que, es, eh, que está muy en boga en este minuto, es muy relevante en muchos niveles. Entonces vamos a ver qué es lo que va apareciendo. <risa> En esta cosa, entonces yo te quería, bueno, para partir quería preguntarte eh, ¿Cómo fue que tú decidiste, porque claro, tú venías con, con el tema del yoga, venías con la kinesiología, eh, tú eres kinesióloga de profesión, y contarás un poquito cómo fue que decidiste finalmente cómo entrar en este tema específicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Siento que estos temas y estos espacios de conversación son súper inspiradores y nutritivos para hartas personas en estos tiempos. Así que muchas gracias por la invitación y hacerme parte de esto. Como decía Alejandra, yo soy kinesióloga, soy profesora de yoga y en realidad mi camino comenzó con mi propia experiencia de maternidad. Eh, yo juraba que me iba a dedicar a otra área que me gustaba mucho, que era de adulto mayor y especialmente mujeres con cáncer. En mi práctica de, la, de, de kine, lo último, cuando teníamos que hacer pasantías, eh, lo que más me gustó y me rayó fue eso: el trabajar con mujeres mayores, cáncer de mama. Y desde ahí, como yo ya, yo ya practicaba yoga, al tiro empecé a hacer yoga con esas personas en la práctica. Eh, las, que, mis, las kinesiólogas guías, las que ya me cachaban todo lo que yo hacía, me daban así un montón de facilidades para que yo hiciera talleres con las mujeres, estuvo súper lindo. Y tiré un montón de currículums <risa> bueno, no mucho, pero no había mucho en ese momento y nada resultó. Así que hice cualquier cosa por mientras, y de ahí eh, mi vida cambió cuando quedé gestando, tuve mi primera hija. Y ahí eh, yo ya practicaba yoga, ya eh, tenía un estilo de vida bien enfocado a la conciencia del ser, en el fondo, como enfocada en mí, en mi camino espiritual y todo. Entonces, y, y todo se dio y tuvimos un parto maravilloso, un parto natural, exquisito. Y ahí en realidad la maternidad siento que me absorbió en todos los sentidos, no solamente como mujer madre, sino que también como desde lo profesional. Desde ahí nació una inquietud súper profunda de acompañar a otras mujeres y a otras parejas en este camino de prepararse para el parto. Así empecé en realidad, con hacer talleres de preparación para el parto, a otras parejas. De ahí, eh, lo primero que me pidieron fue hacer yoga postnatal, porque yo estaba con mi bebé. Entonces es como al revés, empecé a hacer yoga postnatal antes que yoga prenatal. Y desde mi experiencia, y ahí es como que empecé a preparar estas clases de yoga postparto, y fue como, chupa, no hay información. <ríe> no, ¿qué se hace con la mujer en posparto? Muy poca información. Esto fue hace 12 años atrás, donde eh, lo que yo había aprendido de yoga eh, posparto era principalmente de masaje infantil y de yoga con bebés y juegos con bebés y un poco de, de incluir al bebé en la práctica. Pero nada de que, cuáles eran los cuidados de la mujer en posparto. Eh, ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no hacer? Desde la parte como más física, yo como inventa de kinesióloga además mi profesora de Hatha Yoga eh, entonces como muy desde la parte física eh, yo cachaba que en realidad el cuerpo no podía hacer que no tuviera chipe libre porque bueno, a los 40 días posparto, tú vas al ginecólogo a la matrona y muchas veces te dicen ¡ah ya lo no tienes junto! ¡está todo bien! ¡chipe libre! ¡haga lo que quieras! y es como después pues, no que tu cuerpo se transformó por supuesto que no puedes hacer cualquier cosa. Y en ese momento no había mucha información. Entonces ahí partió mi búsqueda, eh, de, de, como desde, esa, desde esa ansia de, de conocer acerca de los cuidados físicos, qué es lo que necesita una mujer en posparto, llegué a lo que son, es el suelo pélvico. Como toda la recuperación del suelo pélvico después de un parto. Y así comencé, y mi sorpresa fue... <ríe> que bueno, seguí trabajando con eso, apliqué y siento que fui integrando todo desde el fundanín, y desde el Hatha y desde la kinesiología, algo para poder practicar yoga posparto y empecé a hacer cursos, o sea, a mamás, a profesoras de yoga y todo. Y de ahí, eh, desde ahí solo, como que se fue dando otro camino donde fui descubriendo, fue como una gran sorpresa, de que en realidad el suelo pélvico no es solamente relacionado al posparto, sino que es relacionado a toda la etapa de la mujer, eh, en hombres también, es súper importante, eh, como que cada vez fui encontrando, fui como escalando. Primero, ya, os parto Ah, ya, cuidado piso pélvico. Y fue como, ah, chuta, pues ya, piso como que involucra muchas otras cosas. Y ahí empecé a trabajar, yo me enfoco a trabajar con mujeres, pero para los hombres también es importante. En el fondo tiene tantas funciones, como tú decías, e involucra tantas áreas de nuestro ser, no solo desde lo físico, que hay mucho que trabajar y mucho que descubrir. Así que así fue, así fue como comenzó mi camino por esta área, que actualmente es a lo que me dedico y me, a mí me gusta mucho, siento que es tan importante. Y a pesar de que, como tú dices, que está más en boga, hay más conciencia y todo, todavía hay mucho desconocimiento a nivel social, a nivel médico, en todos los niveles, no es algo solamente como cultural, está a nivel incluso médico, todo lo que se relaciona, a cuidado, tratamientos suroperdico, todo es como actual, todo se está actualizando mm. todo el tiempo. Mm. Bueno, lo mismo de, de descubrir incluso como el tema del, del clítoris, ¿no? Como el tema de que se descubra un órgano hace... Hace, hace 20 años, 28, o sea, 22 años, el, el 98 fue que se descubrió. Eh, o sea, claro, es como de... que no... Fue cuando descubrieron en el fondo el, el la forma y el tamaño que tenía, como se dimensionó, el, cómo es realmente el órgano, se suponía, pero en realidad las últimas reno... resonancias son así como del 2016, donde todavía se está descubriendo eh, la, el, el real, el, la forma que tiene el clitoris. Entonces, todo lo que está relacionado con el suelo pélvico especialmente en las mujeres, es bien desconocido, desconocido en todas las áreas, como te decía, desde el área de la medicina, desde la anatomía, donde si uno estudia libros antiguos de anatomía, imagínense todos los años que tiene la, la estudio del cuerpo, del cuerpo humano, y estos órganos y todo lo que relacionado con el suelo pélvico tan nuevo. Como ahí también te quería preguntar, eh, como porque claro, se, se descubre en el fondo la anatomía, la forma que tiene el clítoris, pero uno de los, de los grandes descubrimientos es también como eh, ir investigando acerca de su función, como la noción de... Sí, como la noción de, de, de, que, de que hay una idea de que las cosas son para algo, y, y eso está muy, en este caso, especialmente asociado como a un tema cultural, como cuál es el rol de la mujer en el fondo. Y, y que eso en el fondo se empieza a cuestionar quizás un poco, y entonces puede aparecer el que el, ese órgano en realidad no funciona solamente para eso, sino que tiene quizás otras funciones. ¿Puedes hablar un poquito como de, del cambio de paradigma? que significa, eh, cómo como se pensaba ese órgano antes y cómo se está empezando a como abrir esa noción? Mm. Súper interesante lo que tú dices, porque está bien relacionado con la, cómo uno, como socioculturalmente eh, se enfoca en la salud de la mujer, la salud pélvica... Eh, sus órganos reproductivos, su sexualidad, el placer, el goce. ¿Ya? Entonces, como, como te decía, desde mucho, o sea, muchos años atrás que se estudia el cuerpo humano, y esto se había pasado por alto. O sea, no, si uno busca en los libros de anatomía, aparece el clítoris, pero no aparece el tamaño, un corte transversal, cuál es su, cuál su irrigación, cuáles son sus funciones, como si se estudia de todo el resto de los órganos. Y está bien enfocado también desde una medicina bien eh, machista o patriarcal, eh, donde el estudio era de hombres y donde en ese momento el rol de la mujer era más reproductivo desde su, desde su anatomía, eh, eh, desde su sexualidad, tenía un rol como más reproductivo que en realidad eh, no se le ponía el énfasis y la importancia que tiene la sexualidad, el placer, el goce, el orgasmo en la mujer. Estamos viviendo momentos donde hay una gran transformación de estas creencias, de patrones, de paradigmas, donde nosotros estamos viviendo la transición. Para nosotros que estamos, eh, no sé, por mí, quizás otra persona que pueda estar ahí, donde uno ya sabe más, ha investigado, se ha trabajado, se reconoce. Incluso si tú ya sabes todo eso, es un trabajo bien fuerte porque tenemos en nuestras psiquis, en nuestros patrones mentales, una nebulosa y una ignorancia tremenda, y una, eh, impresos en nuestra, en nuestra psiquis bien, eh, patrones bien negativos acerca de la sexualidad. Entonces, incluso o sea, teniendo un camino y una exploración o una investigación previa. Yo, que estoy dando estos talleres en el hace tiempo, me encuentro en los talleres, lo que siempre sale es eh, realmente mucha sorpresa. Mucha sorpresa porque es una zona de nuestro cuerpo que no ha sido explorada. Es eh, cuando, por ejemplo, los bebés empiezan a mirarse las manos, a reconocer las manos, a reconocer los brazos, a reconocer los pies. Después los niños empiezan a tocarse, los niñitos se miran, su testículo, su pene. Las mujeres no siempre se ven. Y muchas veces, que es algo que yo he escuchado harto en los talleres también, cuando trataron de investigar, de reconocer, de burguetear en el fondo, eso fue mal visto, las eh, ret retaron, fue rechazado, fue ridiculizado, ¿ya? Entonces ha sido, eh, y cuando no se dio ese espacio de manera natural, porque no estaba el espacio, la confianza, cuando no te enseñaron a reconocer esa zona de tu cuerpo, o cuando tuviste experiencias negativas, traumáticas, donde te regañaron por, ahí, por estar tocándote, mirándote, queda una nebulosa en nuestro cuerpo. Es como que aprendiste a reconocerte las manos, pero no aprendiste a conocer una parte de tu cuerpo, ya que está ahí y que es importante. ¿Ya? Entonces nos encontramos como adultas, en, tre, eh, tratando, <ríe> conectando con una sexualidad eh, donde ya estamos viviendo en otra época, donde sabemos que la sexualidad de la mujer no tiene solamente un rol reproductivo ¿ya? y no está solo en función del placer de otros, ¿ya? especialmente como del hombre en este rol donde está el hombre y una mujer y la mujer en el fondo sirve de placer para el hombre claramente eso ya no es nuestra realidad, ya esto ha cambiado. Entonces nos encontramos con eh, un desconocimiento de nuestro cuerpo, y es un trabajo, es un camino bien lindo de autoconocimiento, de autoexploración, de reconocer el cuerpo, y entender en el fondo que, bueno, este órgano que tú mencionas, que es el clítoris, es un órgano que está en el cuerpo de la mujer, que es grande, mucho más grande de lo que se ve. Tengo aquí uno, a ver, yo siempre estoy dando conmigo, Tengo aquí mis... Sí. Sí. Aquí tengo un, un clítoris. Esto es lo que se ve. Aquí tenemos la pelvis y lo que se ve aquí es la puntita del clítoris. ¿Te fijas? Y todo el resto, a veces se ve y a veces no, porque a veces incluso estás en un capuchón. Toda eh, la anatomía de todas es distinta. Y todo el resto está adentro, entre medio de los músculos, de, de los ligamentos, de las fascias, todo está adentro. Entonces se está descubriendo, se ha descubierto que es un órgano que es mucho más grande de lo que se ve, que es un órgano, aquí se ve como más redondito, en realidad es un poquito más plano, que en el fondo se acomoda a los canales que está rodeando, está rodeando el canal de la uretra y de la vagina, y que cuando la mujer se excita, llega sangre, se infla, como que se, se, es como, como que se pone gordito en el fondo, y tiene una erección, igual que el pene. Y, y hace como de airbag también, cuidando a la uretra. Entonces se ha descubierto que no solamente entrega placer a la mujer, tiene muchas terminaciones nerviosas, mucho más que las del hombre, y tiene como su función principal en el placer, pero también hace como de protección a la uretra en el momento de la penetración. Y todo esto es algo nuevo, <ríe> son descubrimientos nuevos ya que han ido saliendo ahora, y de hecho en la actualidad todavía hay gente que lucha, como que tiene su lucha por eh, que se presente la anatomía del escritorio en el libro de anatomía, como también aparece todo el resto de los órganos del cuerpo. Y como justamente con eso, como pensando que tú también, o sea, no, no sé cómo lo has trabajado eso, si lo has trabajado mucho, si le has... Eh, en el fondo, cómo, cómo se produce eh, este, esta aparición de conocimiento nuevo en relación también como a los conocimientos antiguos del yoga. Eh, porque también dentro del yoga el, bueno, hay de todo tipo de, de posturas, de líneas, de qué sé yo, ¿sí? Eh, pero no siempre está tan claro como, el, la, como la relación entre, por ejemplo, esta zona de nuestro cuerpo y, eh, y en el fondo los objetivos de la práctica, o, o no sé. Entonces, ¿cómo, cómo has podido como ligar, relacionar, o ver eso, y cómo ha sido? Súper relacionado, porque en realidad eh, nosotros en la práctica de yoga lo que hacemos es movilizar la energía, elevar la energía kundalini por nuestra columna hacia los centros superiores, hacia el corazón, hacia... El, la pituitaria, hacia los chakras más elevados, con la práctica de asanas, con los pranayamas, con la meditación, al final todos los yogas lo que buscan es eso, elevar la energía y conectar con un nivel de conciencia más elevado. Y eh, cuando uno, el, el trabajo de la sexualidad, eh, como la experiencia del movimiento sexual, de la energía sexual a través del goce del placer, del orgasmo, en el fondo es lo mismo, es otra forma, de hecho por eso son otras líneas. Eh, nosotros con la práctica de yoga lo trabajamos con asanas, con meditación, con pranayama y bandas y otras técnicas. Y por ejemplo el Tao, el Tantra, lo que hacen es movilizar esta energía a través incluso de esta misma estimulación del clítoris, del pene, un acto sexual entre pareja. Y lo que hace, en el fondo está relacionado con la sexualidad sagrada, es como... Tener la conciencia de que esta, esta, esta, esta energía esta, y este movimiento energético, si se vive de manera consciente, puede ser un acto de meditación, de elevar la energía hacia el corazón, de abrir los chakras, de, de conectar con, tu med con, el, con la conciencia universal. Entonces es súper sanador cuando las mujeres, bueno, yo trabajo con mujeres especialmente, se conectan con este espacio del goce, del placer, del orgasmo, el tocarse, el conectarse con el placer en realidad en la vida porque esto de, de estimular el clítoris o de mover la energía sexual es una parte eh, porque estamos hablando de esto, estamos hablando como específicamente de esto pero en realidad es conectarse con el placer de la vida del sentir el viento en la cara, de tomar un respiro, de respirar largo y profundo de disfrutar tu alimento, de ser consciente del día a día entonces es como un estilo de vida donde además está la conexión con tus órganos genitales, con el placer, con el orgasmo, ya donde uno puede conectar con esa energía del orgasmo, no solamente con la estimulación del clítoris en las mujeres, sino que también una, existen orgasmos que pasan así, no sé, con el viento en la cara, como te digo. Ya es conectar con, esa, con ese placer, con el corazón, porque lo que hace este movimiento energético es abrir el corazón, abrir el corazón y conectarte con el infinito si estás con otra persona, conectar con esa otra persona desde el corazón y por eso es tan importante, eh, yo siempre voy ahí a lo mismo, como este espacio de autoconocimiento, de autoexploración, de, de ir hacia adentro primero contigo misma, contigo mismo y luego te encuentro con otro cuando tú ya tienes ese camino, es mucho más amable, te sientes mucho más en confianza Eh, me acuerdo cuando tú, me, me, me llamó mucho la atención cuando dijiste, porque te escuché referirte a esto en, en la entrevista que hiciste en el Congreso de Sexualidad Sagrada, eh, en relación al tema justamente de, de cómo la activación del corazón. Eh, está, bueno, todo lo que tiene que ver con, es, con esta área está como muy relacionado con la tierra, ¿no? Con, y, y con todo lo que representa la tierra, la madre, la nutrición y la relación de nosotras y nosotros con la tierra. Eh, y al mismo tiempo el que, la, el que en el espacio de placer, de relajación o de, o, o de esa combinación que tú decías también en esa entrevista como de un equilibrio entre la tensión y el, y el la relajación, ¿no? Que, que opera mucho a nivel fisiológico, pero también opera mucho también a nivel, a todo nivel. Eh, entonces, eh, yo me imagino que, que cuando estamos trabajando sobre estos temas, pasan cosas, ¿no? Eh, pasan cosas como profundas, de como... De, de darse cuenta de cuestiones como bien, bien sustanciales de uno, de la relación con uno, eh, de la relación con esos arquetipos también, ¿cierto? Con lo, con, por ejemplo, con el arquetipo de la tierra, con el arquetipo de la madre. Eh, entonces, preguntarte un poquito, ¿qué has, des, como, ¿qué has descubierto así como en la práctica en relación a estos temas, como qué es lo que más te ha llamado la atención, o te ha tocado. O... Sí, a mí lo que, lo que más he sentido, lo que más he visto, eh, es la conexión con la autoestima, con esa seguridad, ese enraizamiento que tú dices. Cuando uno, ahora ya, enfocado no solamente como a nivel de clitoris, como a nivel sí. físico, sino sí. que es sí. la activación del suelo pélvico, como conectar con toda esta musculatura que está cerrando, que es esto que les mostrado acá, todos estos músculos que están sí. cerrando bajo la pelvis, y que es lo que yo trabajo a través de asanas, de no sé, los psicólogos y y todo eso. Cuando uno logra conectar con estos músculos, que en yoga se trabaja mucho, especialmente en Kundalini, pero claro, hay veces que uno dice, aplica muy la banda, y en realidad uno no tiene idea si la persona está aplicando muy la banda, ir un poquito más profundo, y realmente tomar conciencia de estos músculos, eh, te da una fortaleza, vas sintiendo la activación, la relajación, te conectas con esa zona de tu cuerpo, lo, en todo lo que es musculatura es pélvico está relacionado con primer y segundo chakra, ya que te enraiza, te da seguridad, te, da, te ayuda a la autoestima y también como eso es como bien conectado con la fortaleza, ¿no? así como la fuerza, te da energía, ya, y te, te da te autoestima también. Eh, siento yo, lo siento súper relacionado con esto que te decía, con esta nebulosa que hay en el cuerpo de las mujeres, especialmente. Los hombres tienden sí. mucho a conocerse siempre, desde que son chiquititos están mirándose, tocándose. Entonces tienen menos esa desconexión, ¿ya? Eh, cuando las mujeres tienen esta, como esta nebulosa, esta parte de su cuerpo que no ha sido integrada en su psiquis, en, su, en sus sensaciones físicas, ¿ya? No hay una sensibilidad, un... Eh, entonces, cuando van empezando a conectar con esta musculatura, es como que se sienten completas. Es como, ah, ahora me siento entera. Y esa sensación, esa conexión con el piso pélvico, te entrega seguridad. Porque el fondo, cuando lo sientes muy débil, te sientes vulnerable. Ya, te sientes vulnerable, te, da, te sientes insegura, te sientes, te da vergüenza ya eh, además se asocia con síntomas, puede tener incontinencia urinaria, puede sentir peso de los órganos que empiezan a descender, debilidad, generalmente la debilidad de pisopélvica está relacionada con la debilidad del abdomen, entonces yo siempre digo que en realidad pisopélvico son los tres primeros chakras, no Sin siquiera solamente dos, porque está tan relacionado, tan conectado con la faja del abdomen, que eh, cuando se debilita uno, se debilita el otro, cuando se fortalece uno, ayudas a fortalecer el otro. Entonces la, el reconocimiento, la activación del suelo pélvico también activa la faja del abdomen que te conecta con tu fuerza de voluntad, con tu energía, con tu capacidad de concretar las cosas. Y también con el segundo chakra, que tiene que ver con el agua, con la fluidez, con los sentimientos, con las emociones, ¿ya? con la creatividad, con el placer, con el goce, con, y también con la identidad. Y ahí siento que es un tema súper clave, porque cuando nos conectamos con estos músculos, cuando reconocemos estos músculos, y no solamente fortalecer, sino que también relajar, como, la, como tú misma decías, es eh, eh, bien importante esa conciencia, porque de repente uno piensa así como a ah, suelo pérdico, hay que fortalecer, hay que fortalecer, no se debilita, y está como, como todo eso así que te dice de repente la abuelita, ya como mucha gente ve así como, no, mi abuelita, siempre me dijo que tenía que contraer, contraer. <ríe> Entonces, a veces, relajar. ya, y las mujeres llevan mucha atención a la pelvis, Tendemos a guardar en la pelvis tensión, estrés, miedo, emociones. Está todo ahí plasmado en nuestra primera relación con nuestra menstruación, las primeras relaciones sexuales. Entonces eso nos desconecta de nuestra propia identidad. Y cuando nos vamos conectando con esta zona de manera amorosa, de manera consciente, moviendo, activando, sintiendo, eh, conectando con el placer, conectando con, con tu cuerpo, te vas encontrando contigo misma y ya vas encontrando esa, esa seguridad en ti, ya no depende de otra persona para sentirte segura, ni para tu placer, ni para nada. Entonces va súper, como que siento que actúa en todos los niveles. Y a ti, o sea, a ti, ¿cómo, ¿qué sientes que ha sido lo más, eh, como lo que más te ha como tocado en relación a lo que has ido descubriendo. Lo sientes como que, eh, porque claro, cuando contabas cómo entraste en este tema, aparece mucho como que es como que terminaste de sorpresa en un en, en esta cosa, ¿sí? Eh, y es bonito porque en el fondo es como los trucos que nos pone la vida para como atraernos hacia donde tenemos que llegar, ¿no? Eh, y en ese proceso, como las experiencias de asombro, muchas veces, claro, están como muy definidas por, el, por la curiosidad, por como, no, no se sabe cómo, cómo, cómo me explico esto que está apareciendo, tú sientes que todavía como que el espacio es, es más intensamente de curiosidad, o ya has tenido como momentos de mucha eh, como revelación para ti, o de cosas que te han transformado incluso en el proceso de trabajar con esto? Yo creo que de todo un poco. <risa> Yo creo que de todo un poco, porque siento que, eh, bueno, como con toda la práctica de yoga, eh, esto es parecido, como que uno no puede llegar a enseñar algo si uno no tiene la experiencia. Y cuando me encuentro en los talleres de, de solo película, conversamos mujeres y todo, me sigo asombrando siempre creo que siempre, yo siempre digo los talleres como que creo bueno, que lo más importante del taller a pesar de que yo les hablo información y todas las técnicas y consejos y tips y todo es lo que va saliendo ahí mismo lo que va lo que va apareciendo en la realidad como eso es la realidad de las personas entonces siento que siempre me estoy asombrando siempre estoy aprendiendo la verdad es que bueno ahora te estoy tomando varios cursos entre medio cursos online y como te digo siempre está todo tan actualizado porque es información súper nueva es súper nueva en cuanto a la fisiología, al tratamiento, cuando yo estudié hace, no sé, cuatro o cinco años con una española, me enseñó unas cosas y estoy estudiando con otra persona y son es lo mismo pero distinto, son otros conocimiento. Entonces siempre uno está aprendiendo. Y algo que siento que, que es un camino, realmente lo siento como un camino, porque es mucho más allá de solamente reconocer los músculos, activarlos, soltar... Es un, un camino porque en el día a día va mostrando también. Y siento que las mujeres además somos tan cíclicas, donde no solamente el ciclo de la luna, sino que también uno va pasando por, como todos, igual, todos pasamos por distintos ciclos. Entonces, eh, depende de cómo me sienta, como que siento que voy aprendiendo también cosas distintas. Y cada... He ido tomando, como ya sé, algo muy fisiológico, como ahora estoy tomando uno de respuesta sexual en el hombre y la mujer, y ya estoy aprendiendo y todo, estoy aprendiendo un montón de cosas, y por muy fisiológico o por muy energético, como el puso de sexualidad sagrada y cosas así, siempre hay cosas que uno va aprendiendo que no es solamente algo teórico, sino que es como, es del cuerpo, es de la vida, entonces hay que experimentar, hay que sentir si uno, a uno le resuena o no, también siento que todos somos tan distintos. Entonces hay cosas que son generales y que sirven para todos, y hay cosas que de repente somos todos tan distintos, entonces hay cosas que a algunos les va a hacer más sentido y otras no. Mm. Siento que es un camino como el yoga, como uno no termina nunca de conocer el cuerpo, de, de, de ir practicando, de, de reconocerse mm. en, en la práctica, en, en la experiencia. Sí. Entonces tú dirías que, o sea, eh, principalmente como que el, el, el, el verdad la pregunta es como, ¿cómo sientes tú? Bueno, igual eso está, re, como que lo abordas cuando hablas sobre qué es lo que pasa con la identidad cuando trabajamos con esto. Eh, hay, hay un enfoque, tengo la sensación como un enfoque muy terapéutico, en la manera en que tú abordas los talleres, como terapéutico en un sentido como físico, pero también de lo que va sucediendo con eso, ¿no? Eh, como pensando en el tema de, de lo que nos reúne ahora, eh, ¿cómo sientes tú, además de este tema como de la identidad, de lo que va pasando con eso?, y, y en relación a la función de, de quizás de eso, de eso que te mencioné, que me llamaba mucho la atención, que es como esa conexión con el corazón, eh, que es lo que aparece ahí cuando, cuando en el fondo tú conectas con ese espacio, te segurizas, y, y en el espacio del placer también aparece esta, esta, como, esta cosa de expansión. Mucho también pensando como en esto que es, se viene descubriendo ahora hace poco de que el corazón es nuestro tercer cerebro, ¿cierto? Eh, que, es, que es como el, el, el otro centro neurálgico de recepción y de, de emisión de información. Eh, entonces, ¿cómo tú sientes que, que um, las preguntas que te... <risas> eh, ¿Cómo tú sientes, cómo tú sientes que eh, de alguna manera esto establece un camino para el encuentro con, con, la, con la maestra interna, en este caso que está trabajando mucho con mujeres, pero también con hombres. Hmm. <risa> Estaba medio cortado además, pero creo que, creo que sí, pero, ¿Me escuchaste, sí? Sí, creo que te entendí. Estoy como, no sé si estoy yo con mala señal o qué se sí, como un poquito de tú me escuchas bien sí sí ah ya súper sí yo siento que eh, esta conexión con el corazón va como parte de esta seguridad de este reconocerse por un lado porque cuando tú te sientes segura cuando tú te reconoces a ti misma eh, estás relajada ya estás relajada eh, se pierde el miedo al perderse el miedo se sacan las corazas y te permites conectar con el corazón. Eso por un lado, es como que viene desde esa seguridad y desde también esa conexión con, con el fluir. Entonces si tú te en vez de estar rígida, tensa, con miedo, vas de a poquito con este trabajo de autoconocimiento, de exploración, de conexión con esta zona de tu cuerpo, activando, soltando ejercicios, etcétera, y todo lo que, lo que uno pueda trabajar de manera eh, como más eh, local, lo que va haciendo es encontrarte con tu seguridad, con esta identidad, y al liberar esos miedos, esas corazas, de a poquito el corazón se va abriendo, por un lado, y lo otro es que se va conectando eh, profundo con, con el segundo chakra, como que siento que este placer, este goce, esta energía va subiendo por los canales energéticos y permite que esta energía llegue hacia el corazón. Y es como, en vez de quedarse estancada ahí, que a veces pasa cuando hay, no sé, una conexión con la sexualidad, ya sea con miedo, con culpa, con vergüenza, eh, cuando no hay un, no sé, pues cuando no quieres tener relaciones sexuales, entonces esa energía queda ahí, estancada, y lo único que genera es más tensión en la pelvis, más miedo, y tu aura en el fondo se comprime. Mira, distinto entonces cuando te estás conectando con este espacio de la sexualidad, ya sea de manera individual o con otro, te estás conectando, estás fluyendo, y esa energía va a empezar a subir, y al subir la energía se va a abrir el corazón, ya como no van a estar estas corazas, pero se permite que se abra, y en ese, ese abrir el corazón se expande el aura, entonces es como desde lo más físico, que hay un flujo sanguíneo por tu cuerpo, donde se liberan hormonas de oxitocina, de endorfinas, disminuyen las hormonas del estrés, a lo más sutil, donde en vez de que esté la energía espancada, reprimida, hay un movimiento energético. Y ese movimiento energético, además, si lo puedes dirigir de manera consciente, visualizando, por ejemplo, incluso, que vaya subiendo tu energía, eh, más todavía, más expansivo puede ser. Mm, mm. Y cuando trabajas, así como pasando ya como una cosa más, eh, como de ayudar un, un poco como a las personas que puedan ver esto, eh, porque yo me imagino que hay como distintas etapas en el, en el trabajo. Yo ahora voy a participar en el, en el curso, eh, <ríe> entonces voy a saber más, pero eh, en el fondo tú has mencionado como que hay un proceso de, de conciencia que es muy importante, como de tomar conciencia de, del, del proceso que, que es exploratorio, que es... Eh, de reconocimiento, hay otra parte que también tú has mencionado en otras ocasiones que tiene que ver como con, como que sí puedes mencionar un poco co, como, cuáles son como las, cómo se estructura esto en el fondo para que se pueda producir ese, ese fenómeno de, de, de autoafirmación. Claro, bueno, primero todas las personas somos distintas y estamos en distintos procesos, probablemente alguien, no sé, una mujer en posparto va a tener un, proceso distinto, a una mujer que está buscando potenciar su sexualidad, a una mujer que a lo mejor está con incontinencia o con prolapso, ¿ya? O solamente es una inquietud. Entonces, ¿cada una va a partir su camino puede ser distinto? Yo, lo que, bueno, yo soy bien tierra, soy, bueno, quinesiólogo, profesora de jata también, no solamente de Kundalini, Capricornio, Luna en Virgo, Tierra, no. tierra. Entonces, para mí, lo básico es la anatomía. Ya, o sea, primero nos ubicamos en el mapa. Ya nos ubicamos en el mapa, vemos el cuerpo. ¿Dónde están estos músculos? ¿Con qué se relacionan? ¿Cuáles son los órganos que están ahí? ¿Cuál es su función? Porque además, el suelo pélvico trabaja no solamente eh, no, está, no está solo relacionado con el trítoris que es lo que hemos hablado hoy, sino que está relacionado con la vejiga, con el útero, con el canal vaginal, con la próstata en los hombres, el recto, que es la, el, la parte final del sistema digestivo. Entonces, vemos como toda la parte de anatomía: primero reconocer qué es lo que es, cuáles son sus funciones y qué su cuáles son los factores que hacen que uno pueda tener disfunciones en el suelo pélvico, eh, ¿Y cuál es la importancia de este reconocimiento? ¿ya? Porque cuando uno no reconoce estos músculos, no solamente porque, o sea, no solamente si tuviste hijos o no, eh, distintos factores van haciendo que estos músculos se debiliten o muestren algún, alguna, algún síntoma, ¿ya? a veces más evidente, como una incontinencia urinaria, y otras veces no evidente, que puede ser un dolor de espalda. Perfectamente un dolor lumbar puede estar relacionado con una debilidad de este suelo lo porque es una trabajan juntos estos músculos. O sea, lo primero es anatomía y biomecánica, reconocer cómo trabajan estos conjuntos de músculos, entender y conectar también de manera eh, como desde la vista con esto y luego también desde una parte más práctica de hacer ejercicios, sentir las contracciones, distintas posturas, sentir cómo se contrae, sentir cómo se relaja. Eh, ejercicios para activar la faja del abdomen, entonces como una estructura de reconocer, lo primero es reconocer estos músculos, porque como te decía, uno en las clases puede decir, aplicamos la banda, pero en realidad tú no sabes quién está aplicando la banda, a lo mejor alguien que está tratando los dientes, ya entonces, o está los glúteos, sí, sí. Claro, porque como no es una zona del cuerpo tan reconocida en nuestro en nuestra, en, en mapa corporal, ¿eh? Hay veces que no es que estén débiles los músculos, sino que no has, tenido la capa, no has tenido el trabajo, el momento de conectar con esos músculos. Entonces, eso es lo primero. Luego, también eh, un trabajo más sutil con visualizaciones. Yo trabajo más con visualizaciones que otro tipo de cosas, como tanta meditación de Kundalini, nada de eso en, este, en estos talleres o en estas mm -hmm. sesiones individuales. Eh, visualización de ir conectando tareas también, así como ya, de aquí a la semana te vas a mirar con el espejito, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, vas a contraer, vas a relajar, vas a sentir cómo sientes cuando toses, cuando estornudas, como ir con, tomando conciencia de esos músculos. Y ver también toda la parte de práctica, porque en realidad una cosa es lo que uno puede hacer desde la conciencia y ejercicios, y también hay un montón de tips como de la vida diaria que pueden ayudar a tomar conciencia y a prevenir disfunciones del suelo pélvico. Desde cómo uno va al baño, desde de si aguantarse o no aguantarse las ganas de ir al baño, desde tu sexualidad, la alimentación, un montón de cosas. Entonces, mm. desde esos tips como que puede, de, de, de, de, de pueden ayudar en el fondo a tener esta salud pélvica. Y eh, reconocer también como, cuáles son todas estas funciones y qué pasa si uno no hace esto. ¿Por qué es tan importante en las mujeres? Nosotros tenemos, muchas mujeres hemos tenido embarazos en el cuerpo, o sea, no solamente es un factor de riesgo para una mujer que está embarazada, sino que también es para todas las mujeres que han tenido hijos, porque ya estuvieron con todo eso. Entonces entender un poco el factor hormonal, el factor del peso en el cuerpo... Mujeres que hacen mucho ejercicio, mucho salto, mucho trote, dependiendo del tipo de ejercicio que te tra trabajo de ejercicio que no haga. factor eh, genético también, como las mujeres hiperlaxas y la menopausia. Entonces, eh, son un montón de etapas en la mujer que pueden hacer que eh, uno pueda manifestar estas disfunciones de suelo pélvico. Y ahí está la, la importancia de tomar conciencia de estos músculos en cualquier momento de la vida. Y hay ojalá toda la vida. En los hombres sí. también sirve para el trabajo de la próstata, prevenir también eh, problemas de próstata, especialmente si han tenido eh, problemas, cáncer o y eh, en inguinales, un montón de cosas que les puede servir. Y como te decía, estos músculos no trabajan, son parte también de, de los músculos que se llaman core, que es como los músculos más internos del músculo que dan estabilidad a la columna entonces es como la base también para cualquier tipo de ejercicio eh, de alineación de columna o sea alineación corporal eh, fortalecer abdomen entonces hay un montón está como relacionado con un montón de otras cosas como de más arriba es que es como la es como la base de la casa no o sea hay como si eso está si eso está si eso si eso funciona bien es, Sí, es mucho más posible que el resto de la casa pueda estabilizarse, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Eh, ya. Y tú decías que no trabajas, no trabajas en los en los talleres, por ejemplo, con, con cómo se llama, con meditaciones de Kundalini y yoga, ¿no? O sea, no es como una de las bases. De repente, por ejemplo, cuando hay alguien que lo necesita de manera individual, obviamente que le doy, los, le doy las meditaciones a veces en los talleres incluye una que otra meditación, pero no es que sea como una una Como base. parte de la metodología, sí. sí. O sea, que en el fondo como que no hay... Sí, porque ahí es como meterse igual en un proceso que es un poco distinto. Eh, me imagino que es como, esto es mucho más como que la persona pueda tener como un espacio para poder con, no controlar, pero como familiarizarse mejor como con su propio sistema desde un espacio desde donde lo pueda contener, ¿no? Eh, Ok. Y, ir. Eh, okay. ah, eso era el otro que te quería preguntar, como cuando tú decías que también es relevante como, eh, como, como entender que también para los hombres es súper importante, como entender su, que yo sé que no es tú como el área donde tú ejerces, que trabajas mucho con mujeres y con ese proceso de conciencia en las mujeres, eh, pero me imagino que también hay como temas de relación, ¿no? Como de relación eh, entre el como el piso pélvico femenino y el piso pélvico masculino, en el caso de que eso, porque bueno, eso es lo que se da en la, en la sexualidad eh, heterosexual. Eh, entonces, como la relevancia de estas dos cosas, si hay algo que tú abordas, por ejemplo, en relación a esto, hay algo que es, importante en relación a esto, de esta interacción, de esta relación. ¿Tú dices como de la relación específicamente hombre-mujer o tú dices como eh, ¿Cómo, para... Sí. No, como me refiero como, por una parte, eh, como en los cursos, cuando tú, si abordas, por ejemplo, un poco de justamente la, eh, la anatomía masculina si tiene alguna relevancia en el fondo también para la comprensión del piso pélvico femenino, el entender un poquito eh, el, el funcionamiento del piso pélvico masculino. Yeah. Bueno, en realidad son, es bien parecido, eh, son los mismos músculos, eh, eh, pero para las mujeres es más relevante por todo esto que te decía, porque pasamos por la gestación, por la menopausia, tenemos un órgano grande que está ahí que es el útero, entonces, por eso es tan importante en las mujeres y se da tanto las disfunciones de suelo pélvico en mujeres y mucho menos en hombres. ¿no? Los hombres tienden a tener otros problemas, ya sea de próstata, pero que es menos recurrente. Eh, en el inguinal es, que es por donde también se, se vale la sobrecarga de energía, porque cuando tú cargas un peso... La, la energía, el peso se distribuye en el cuerpo, las mujeres tienden a irse más hacia el suelo pélvico y los hombres tienden a irse un poco más hacia los lados, hacia ese espacio que es por donde bajaron también los testículos en algún momento de su vida. Entonces tienden a tener más enes en inguinales. Pero en fondo, la, la importancia que tienen estos músculos, por ejemplo, la estabilidad de la columna, del abdomen, de la alineación del cuerpo, este piso que tú dices de la casa, eh, es igual de importante en los hombres solo que no tiende a debilitarse tanto la, como las mujeres por todos estos factores y específicamente como de la relación por ejemplo en una relación sexual o como en una relación hombre-mujer eh, más que la importancia entre un piso pélvico y otro es como la, la, la activación de la, del piso pélvico de la mujer que puede también ayudar a la estimulación del pene en el hombre y la mm -hmm. misma estimulación de la mujer como que eso es lo único que se me ocurre en relación a tu pregunta como que es más mm -hmm. relevante Sí, Ya. Bueno, eh, quedan como 10 minutos uh, y eh, entonces para abrir a ver si es que hay alguien que tenga preguntas y para que también tú nos cuentes de dónde, o sea, bueno, te pueden encontrar en el Instagram y ya el curso que viene está lleno porque la chive es seca, así que... Eh. Entonces, sí, no sé sí. si... ¿Ah? Si hay gente interesada, que me escriban y me dejen sus correos para mandarles la información de las próximas fechas. Eso, eso. Eh, entonces, para dejarlo también ahí, bueno, vamos, va a quedar tu Instagram y desde ahí, de todas maneras, se pueden comunicar contigo. Eh, y, y va a quedar igual en, en la descripción del video. Pero no sé si hay alguna pregunta... Ahora para, para la chip sobre todos estos temas, <coughs> que yo apagué los apagué los comentarios. ¿Algo que quieran comentar o si no? ¿Algo que les ha llamado la atención? Parece que... Ah, ahí apare... Oh. Ahí aparecieron... No, pero parece que no. A ver, no. Parece que no hay preguntas. Así que. Eh, ¿Está todo clarito? O no, o nada. O nada, o nada, estás tan. Están... No, sí. Entonces, yo creo que con eso, sí, porque ya. No sé si hay algo que tú quieres lavar, o que dice hermosas, llegué tarde, de qué es el... Bueno, sí, estamos justo terminando. Sí. Eh, pero va a quedar el video <ríe> en, en, ¿cómo se llama? En el feed, y se, te lo voy a compartir, Chip sí, por si lo quieres compartir también en tu, en tu cocina. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no sé si hay algo que quieras agregar, algo que quieras enfatizar, como para que la gente se... Eh, se enfoque, o no sé, o si ya estás contenta con todo lo que has compartido. Eh, ¿Qué de la importancia que tiene eh, de que muchas veces eh, podemos tener inquietudes y, y cuando uno acude de repente a un profesional del área de la salud, no siempre tiene las herramientas para eh, aconsejar y resolver problemas. Entonces, no saber en el fondo que no es normal... Tener dolor en las relaciones sexuales, tener incontinencia urinaria, tener dolor en la pelvis. Entonces, muchas veces eh, queda esa sensación porque incluso si uno acuda a un profesional del área de la salud, te dice, no, es normal, si tuviste tres hijos, que, obvio, ¿qué más va a esperar? Tiene 50. Entonces, tener mucha conciencia de que eso no es normal y que la solución a muchos de esos problemas puede ser acudir a un kinesiólogo de piso pélvico, que son kinesiólogas, la mayoría mujeres, pero también hombres, especializada en esta área, donde se trabaja de manera consciente, así como uno trabaja un músculo de cualquier parte del cuerpo, que puede estar muy débil, y fortalecer, o que esté tenso, donde hay puntos, eh, como puntos mucatillos eh, hay que relajar, ¿ya? Entonces tener esa conciencia. Justo ahí aparecieron ya. varias preguntas, ¿eh? sí. ¿Los hipopresivos en el suelo pélvico son diferentes a una banda...? Eh, es parecido porque ambos tienen la aspiración diafragmática, que es esta suspensión del aire afuera, donde se abren las costillas y se genera como un vacío. ¿ya? La diferencia es que los ejercicios hipopresivos, una de las bases también de los hipopresivos es la postura. Y la postura del hipopresivo se supone que de por sí ya es hipopresiva. Solo la postura te entrega, le quita presión hacia esta cavidad. Y a eso se le agrega la aspiración diafragmática, esta apnea y también la salida de aire, de repente, o sea, el es un poco más eh, brusca eh, la, la respiración. Aquí dice, es todo tan nuevo, miles de dudas. Hola, yo te, quería <risas> yo te quería preguntar si tienes conocimiento sobre los ciclos menstruales en relación a las mujeres que tienen amenorrea y tienen que tomar pastillas para que les dé la menstruación. Ya, bueno, ese es, otro, ese es otro tema y también se pueden hacer tantas cosas, eh, como les decía antes, cada mujer es tan distinta en un mundo, pueden haber tantos factores, eh, depende de cada persona, desde la alimentación, el nivel de vida que vive, mucho estrés o la conexión con su primera menstruación, la relación con su ciclo. Eh, siempre tratar de acudir eh, cuando es algo tan puntual acudir donde alguien eh, que pueda ir más profundo y acompañar de manera más individual en ese proceso es un, un poco amplio, pero podrían ser estas cosas a ver aquí la Valguan dice en este, bueno dice, había puesto que importante es la conciencia de nuestro suelo pélvico y en nuestra femineidad en este florecer de la conciencia femenina, reconocernos y crear identidad. Val Tlally dice, ¿también recomiendas acudir a un kinesiólogo de piso pélvico en casos de úlcera en cervix? Ahí, o sea, tendría que ser ginecólogo. Entonces. Ginecólogo, ginecóloga, matrona, y a no ser que necesite una, un trabajo como complementario, podría ser kines, pero más derivado desde el ginecólogo o ginecóloga. Ya, yeah, perfecto. Eh, dice N, N. Vidal M, a mí me dijeron que tenía vejiga nerviosa, me dieron un remedio y que me relajara. Sí, sirve. Eh, y de todas maneras sirve complementarlo también con Kine, eh, porque hay hartas cosas que uno puede complementar, desde ejercicios, tips, recomendaciones, un calendario que uno puede armar también como guiar a la persona desde todo el estilo de vida y no solamente con un remedio, puede servir como un complemento. ¿ya? Y muchas veces el trabajo de suelo pélvico puede ser necesario también cuando hay vejiga hiperactiva, no solamente es algo de, como de neurotransmisores algo nervioso, sino que puede ser que también pueda servir un, comple un trabajo de suelo pélvico. Aquí Mariana Mariana sí dice, ¿los ejercicios de piso pélvico eh, ayudan a los dolores menstruales? A lo mejor no tan de manera directa, así como si tú fortaleces el piso pélvico, si te vas a tener, bajar el dolor, a lo mejor no tan directo, pero sí, la conciencia de esta musculatura, la conciencia de la pelvis, puede servir a relajar la tensión en esa zona, de todas maneras. Más, si es que hay mucho dolor menstrual, quizás necesita más soltar, más relajar, movimientos de pelvis, hacer algún masaje encima o incluso un masaje más local en el piso pélvico. Eh, puede ser que haya mucha tensión en esa zona y ahí podría servir también. Mm. Yeah. Yo siento que siempre que nos conectamos con el suelo pélvico, con la pelvis, eh, pueden ir pasando estas cosas, es tan personal ese camino. Pero, como les decía, muchas veces esta zona está eh, invisibilizada o con patrones y creencias y experiencias muy negativas guardadas ahí en la pelvis Entonces, cuando vamos haciendo este camino de autoconocimiento, de conectar, de soltar, de relajar, eh, pueden ocurrir muchas cosas. Sí. Eh, bueno, ya con eso yo creo que Estamos, estamos justo a unos minutitos de las de la hora. Chiv, muchas gracias por, por compartir este espacio, por tu tiempo, por tu generosidad, por prestarte a las a mis preguntas, a mis preguntas raras. <risas> ¿Ah? Y yo ya sabía lo que venía porque ya te conozco. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero muchas gracias porque realmente, bueno, yo siempre que te veo, que no nos vemos mucho, pero siempre que te veo te digo que encuentro que el trabajo que estáis haciendo es precioso, es demasiado necesario, creo que van a pasar muchas cosas en relación a esto, es que se va a abrir mucho, y... Como en lo que tú vas a entregar, como, lo siento, muy, como muy así, como algo muy bonito. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y, y por todo. ¿Ya? Mm, gracias. Es el lindo. Gracias. Entonces va a quedar sí. igual, bueno, va a quedar esto acá y Napo y ahí eso. Para que la gente lo pueda ver después y pueda escucharlo con más detalle. Súper. ¿Ya? Y ahí entonces me contactan. Eso es lo más importante, que se, si quieren saber cualquier información o de los próximos cursos, el, el Instagram de la Chip, que es Mujer Espiral, Chip. ¿Cierto? Ya, bella. Entonces nos vemos. Te mando un abrazo grande. Que tengas bonita noche y bonita meditación. Gracias, besito. Chao, chao.